Muy bien, pues eso, no, se perdieron eso. Solo sé que no sé nada. Así que ya expliqué que eh, la tecnología presenta grandes retos donde no podemos saberlo todo y, y cada día estamos aprendiendo de la tecnología. Por eso yo he hecho este, este decir muy mío. Y eso me lleva a esto de que el límite es la imaginación. ¿Qué quiero decir con eso? usted tiene un problema pero desconoce la tecnología, solamente imagínese cómo usted quiere resolver ese problema y después que ya tenga una idea de cómo resolver ese problema, pues entonces buscamos la tecnología que me provea eh, la alternativas para resolver el mismo. Así que vamos a hablar un poquito, un poquito de teoría de qué es inteligencia de negocio. De inteligencia de negocio o inteligencia empresarial, Business Intelligence, por eso quiero enfatizar en eso, Business Intelligence, que es BI, de ahí eh, viene parte del nombre Power BI. Es un proceso impulsado por la tecnología para analizar datos y presentar información procesable para ayudar a los ejecutivos, gerentes y otros usuarios finales a tomar decisiones y abarca una variedad de herramientas, aplicaciones, metodologías que permiten a las organizaciones recopilar datos. De sistemas internos, fuentes externas, prepararlos para el análisis, desarrollar y ejecutar consultas contra esos datos y crear informes, cuadros de mando, los famosos dashboards, y visualizaciones de datos para que los resultados analíticos estén disponibles para los responsables de tomas de decisiones corporativas. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente proveer una herramienta al que toma la decisión que sea una decisión informada, basada en datos y basada en el en análisis de los datos. Con eso los voy a llevar a unos visuales eh, que programé para el proyecto de título 5 de, de la UPR en Calle. Voy a ir por acá. Vamos a moverme para acá. Vamos a... Para acá. Okay. aquí. Bien, aquí eh, para el proyecto de Calle eh, preparé unos visuales que se los voy a mostrar para que ya vayan viendo el resultado de, de, de eh, la programación de Power BI. Esto que ustedes ven aquí es un visual, es un reporte preparado con Power BI. Vamos a ampliar esto aquí un poquito. Fíjense lo que tengo aquí. Aquí tengo eh, solicitantes de, de nuevo ingreso a la UPR. Aquí tengo varios visuales en este reporte. Un reporte en Power BI se compone de diferentes componentes llamados visuales. En este caso tengo un visual del mapa, que es este que aparece aquí, que lo voy a explicar más en detalle. Una gráfica donde me presenta la tendencia de solicitantes cada, por cada año académico y una serie de, de gráficas de barra por sexo, por el tipo de escuela, por alternativa y aquí abajo una tabla que me incluye pues, los programas y cuántos solicitantes hay por cada programa. ¿okay? Básicamente, ¿qué estoy presentando? Estoy, tengo unos datos que los plasmé aquí con diferentes visuales y esto es interactivo. ¿Qué quiero, decir? ¿Qué quiero decir con interactivo? Que, por ejemplo, yo voy a este mapa y le doy clic aquí a Mayagüez. Es más, sin darle clic, solamente posiciona el cursor ahí y me da información adicional de donde estoy parado. Ahí me está diciendo que el recinto de Mayagüez, la latitud y la longitud y el conteo de personas. Que hay ahí para este año académico que está acá arriba. Pero si yo le doy clic aquí a Mayagüez, todos los, todos los visuales se ajustan a mi selección. Fíjense, lo voy a hacer de nuevo. Le doy clic, todo lo demás aquí en el mapa va a grade out, o sea, que se opaca. Pero acá todo cambia. ¿Ven? Eso es interactivo. Que tan pronto yo doy clic en algún punto del visual... Todos los demás visuales se ajustan a mi selección. ¿Okay? Si yo voy acá, yo puedo escoger el año. Y basado en esto, todos los visuales que están aquí se vuelven a ajustar. ¿Okay? Esa es la parte de interactivo de Power BI. Voy a mostrar otro. Esos son solicitantes. Aquí están los admitidos. Aquí están los admitidos. Y así sucesivamente hay varios visuales que están eh, en este proyecto, que lo pueden acceder en la página upr.edu. /eh -eh -eh. Miren este otro visual, <coughs> perdón, producto de, de Power BI. Este es uno que estoy trabajando ahora, que es la nómina de la UPR por quincena. Aquí presento mucha información de la nómina total de empleados, la cantidad quincenal de la nómina. Y esto es bien interesante, por eso mi, mi comentario al principio de que solo sé que no sé nada, porque desconocía el total de nómina de UPR eh, a nivel quincenal y cuando uno ve los números, uno dice, wow, este, son impresionantes. Y el análisis que se puede presentar aquí en este visual ayuda mucho para la toma de decisiones. Aquí hay diferentes visuales, diferentes gráficos que están aquí por diferentes categorías. Y estos que están aquí arriba son diferentes filtros que yo puedo escoger. Por ejemplo, escojo la fecha de nómina. Eh, ahora mismo estoy en la primera quincena de abril. Voy a la última quincena de marzo y aquí todo se ajusta. Okay. Aquí abajo verán que tengo una de tres. O sea, hay varias páginas aquí. Si yo me muevo de página, miren este otro visual, es como un organigrama donde, por ejemplo, voy aquí a Humacao, por ejemplo, y veo los empleados que están bajo Humacao, bajo rectoría, en cada una de las dependencias bajo rectoría. Este es otro tipo de visual que me provee Power BI. Si voy a la tercera página. Aquí tengo un listado de todos los puestos y el total de empleados por puesto. ¿Okay? ¿Por qué les presento esto? Para que vayan ya viendo el producto de, de Power BI y lo que se puede hacer con Power BI. Así que vamos ahora entonces a explicar qué es Power BI. Power BI es una colección de servicios, de software, aplicaciones y conectores que funcionan juntos para convertir sus fuentes de datos no relacionadas en información coherente, visualmente inmersiva e interactiva. Voy a explicar aquí algunas palabras. Conectores. ¿Qué es un conector? Pues un conector es una pieza de software programado que me permite a mí conectarme, valga la redundancia, a una fuente de datos. ¿Y qué es una fuente de datos? Pues por ejemplo, yo puedo tener un, un libro de Excel con unos datos ahí de... Datos de admitidos de la OPR, que me los proveyó eh, la Oficina de Admisiones. Y me, me proveyó esos datos de admitidos y me los proveyó en Excel. Pues hay un conector para yo poder conectarme a ese libro de Excel y consumir los datos que están ahí en ese libro. Hay innumerables conectores en Power BI. Puedo conectarme a Excel, puedo conectarme a archivos de texto, plano delimitados por coma, delimitados por punto y coma, me puedo conectar a bases de datos, me puedo conectar a páginas web. Hay innumerables eh, alternativas para conectarme a la fuente de datos. Y fíjense que aquí les menciona interactiva. Por eso les quise mostrar al principio lo, los visuales que, que he preparado. Porque interactiva quiere decir que al usted seleccionar algo en el visual, todo se ajusta a su selección. ¿Ok? Es como un filtro, un filtro dinámico. ¿Cuáles son los componentes de Power BI? Esto es bien importante. Power BI no es un solo producto, sino es un, es un conjunto de elementos. Eh, menciono estos tres. La aplicación, eh, una aplicación de escritorio de Windows llamada Power BI Desktop, que es la que les voy a mostrar hoy, de cómo se hacen estos visuales. Esa, es, ese es el corazón... De, de todo el, el desarrollo, porque usted utiliza esa aplicación para crear su reporte y una vez usted tiene su reporte final, que ya está todo eh, validado y, y está final, entonces usted puede compartir ese reporte, usted lo puede publicar en, la, en el internet, tal y como les mostré al principio, que esos reportes que están ahí están incluidos en unas páginas web, pero es que están... Eh, almacenados en el servicio de Power BI, que es el segundo punto que aparece aquí. Ok. Eh, eh, hay un servicio en la nube que se llama Power BI Service. El tercer punto, hay aplicaciones de Power BI para dispositivos móviles, dispositivos a nivel de Windows, iOS, iOS y Android. Y... Como adicional, hay otros dos puntos aquí que se llaman Power BI Report Builder y Power BI Report Server. Estos son un poquito más técnicos, pero se los presento ahí para que tengan conocimiento de que hay otro, otras herramientas dentro de Power BI que, que nos ofrecen otras alternativas para almacenar los reportes. Porque los reportes por defecto, usted los publica al servicio web. Pero si usted quiere publicarlo a un servidor local en sus facilidades, pues tendría que usar una de estas herramientas que en este caso sería Power BI Report Server. Así que esto que está aquí básicamente son los componentes de Power BI. Aquí les presento un poquito de la historia de Power BI y quise incluirlo porque Power BI nace de una idea eh, de uno de los... Eh, colaboradores o las personas que trabajan en Microsoft eh, con el equipo de reporting services, que esto podría ser un poquito técnico, pero eso es una herramienta que me, me permite crear reportes eh, paginados, que son reportes paginados, reportes comunes y corriente, eh, como lo conocemos, reportes tabulares eh, a nivel de filas y columnas. Pues de ahí surge esa idea. Van dándole forma a esa idea hasta que en el 2013 incluyen funcionalidad de Power BI en el producto de Microsoft Office 365. ¿Y dónde lo incluyen? Exactamente lo incluyen por Excel. Excel es una excelente herramienta de trabajo. Y ahí incluyen cierta funcionalidad de Power BI que está enmarcada en Power Query, Power Pivot y Power View. Eh, aquellos de ustedes que hayan utilizado Excel y hayan hecho pivot tables, pues podrán entender eh, algo cuando ahora les muestre lo de, lo de Power BI, porque es bien similar a Excel. Y Power BI se lanzó en el 2015, o sea que es un producto relativamente nuevo, apenas lleva 7 eh, años de madurez. ¿Se requiere licencia? Sí. Todos los usuarios del servicio de Power BI deben tener una licencia. ¿Cuáles son los tipos de licencia que, de licencia que hay? La licencia gratis. Y gratis, pues yo siempre digo que no hay muchas cosas gratis en el mundo, pero eh, hay que tomarlo con pinzas. Gratis. ¿Qué me permite hacer una licencia gratis? Pues, por ejemplo, yo puedo bajar el, el, la aplicación de escritorio de Power BI Desktop, construir, programar mi reporte, y ese reporte, yo lo puedo compartir, eh, yo puedo publicarlo en el servicio de Power BI. Tengo unas limitaciones de espacio por ser una licencia gratis, pero lo puedo hacer, ponerlo, ponerlo ahí en, en el servicio de Power BI para después consumirlo yo. La licencia Pro, pues claro, me da más eh, alternativas. Puedo publicar mi reporte, lo puedo compartir con otro eh, colegas que tengan licencia pro o puedo también compartirlo con la, la, los que tengan licencia gratis porque ya estoy a otro nivel y la licencia premium pues me da más facilidad me, me da me permite más espacio de almacenamiento en el servicio me permite colaborar con, con más personas eh, diferentes tipos de licencia etcétera, etcétera, pero eso, estos son los tres tipos de licencia que hay y si sí necesita licencia y si sí tiene que estar registrado con Microsoft. ¿Qué quiero decir con que tiene que estar registrado? Si usted va a publicar eh, en el servicio de Power BI, pues tiene que estar registrado con una cuenta de su patrón. ¿Okay? Eso es importante. Bueno, quería llegar aquí porque de esto se trata Power BI. Aquí, usted, aquí ustedes ven... Aquí. Aquí, aquí ustedes ven que en esta área de acá, este es todo el flujo de Power BI. Okay. Si esto me lo permite. Okay. Eh, aquí, ahora. En este, aquí ustedes ven Power BI Desktop. Esa es la aplicación que es el corazón de esto. Esa aplicación es la que ustedes utilizarían para programar su reporte en Power BI como lo que les mostré al principio. Esa aplicación le permite a usted conectarse a diferentes fuentes de datos, como también mencioné, puede ser un archivo de Excel, puede ser un archivo de texto, puede ser una base de datos, Oracle, SQL Server, Informix, db 2 etcétera Pueden ser páginas web. Hay muchas alternativas para conectarse a donde están los datos, ¿ok? Con esa aplicación de Power BI Desktop es que usted genera su reporte, Este que ve aquí, genera su reporte y todo eso usted lo hace en su PC a nivel de, de de PC. Hay una funcionalidad similar de Power BI Desktop en la nube, pero es más completo a nivel de la PC con el programa de Power BI Desktop. Una vez usted tiene su informe este informe que usted tiene en su PC, que es un archivo común y corriente con extensión pbix. Eh, ese archivo usted lo puede compartir, se lo puede enviar por cojón electrónico a algún colega, ese colega que lo recibe necesita la aplicación de Power BI texto para poder abrirlo, pero es una forma de compartirlo. Ah, usted lo quiere compartir a nivel de internet, a nivel del web, pues entonces tiene que publicarlo al servicio de Power BI Service. Y esa aplicación de Power BI Desktop le da la, la funcionalidad de tomar ese reporte y publicarlo al servicio donde usted tiene que estar registrado. Usted al estar registrado en el servicio de Power BI Service, usted tiene un área de trabajo, lo que se conoce como un workspace. Y ahí los reportes que usted publica van a caer en, en su área de trabajo. También tiene la alternativa de poder crear otras áreas de trabajo para si quiere organizar mejor pues, pues sus reportes. Y una vez publicado ahí, dependiendo la licencia, pues entonces usted puede colaborar con otros colegas que tengan licencia pro o licencia premium. ¿okay? También puede coger el reporte y publicarlo a, al internet tal y como les mostré al principio, que aquellos reportes están incluidos en una página del Internet. ¿Okay? Pero esto es el, el flujo del proceso. Es el corazón de, de Power BI. ¿Cómo adquiero Power BI Desktop? Realice una búsqueda en Google. Ponga Power BI Desktop Download. Le va a aparecer este, el enlace. Usted acceda a ese enlace y delega Download va a ir a una pantalla donde le va a mostrar esta pantalla. Hay dos versiones, versión 64 bits versión 32 bits. Es posible que, ¿verdad? que esto cree un poquito de, de confusión porque son aspectos técnicos, pero su computadora, su PC, tiene un sistema operativo. y En el caso de Windows, el sistema operativo eh, está a base de 32 bits o 64 bits. Si usted desconoce si su sistema operativo es 32 64, por eso es que yo recomiendo que baje la versión 32 bits, porque la 32 bits eh, va a funcionar en la 64 así como en la 32. ¿okay? Esa, esa es mi recomendación. Usted baja el archivo de Power BI Desktop, que es un setup que aparece ahí, y usted lo instala dándole doble clic, aceptando todas las cosas que presenta, Ok. Y ya tiene el Power BI Desktop en, instalado en su máquina. Ok. Ahora vamos entonces a programar. Ya yo tengo Power BI Desktop. Pues vamos a programar un visual. ¿Qué hago? Abro la herramienta de Power BI Desktop. Pero antes de abrir la herramienta Power BI Desktop, lo más importante es la fuente de datos que usted tenga los datos y que los datos sean los correctos. Eso es lo más importante, porque si yo no tengo datos correctos, ¿de qué me vale que haga una un visual, un reporte con diferentes visuales? Si los datos no son los correctos. Así que una vez usted tiene los datos correctos, usted abre la herramienta de Power BI y entonces va a consumir esos datos, los va a importar a Power BI para entonces comenzar a hacer la programación de los visuales. ¿Ok? Y eso se lo voy a mostrar ahora. Esto es una pantalla donde usted tiene diferentes alternativas para conectarse a fuentes de datos. Excel, archivos de texto, eh, hasta PDF, eh, bases de datos. Hay innumerables este, alternativas. ahí. Y ahora les voy a dar el demo de cómo hacer esto. Déjame ver aquí. Okay. Aquí tengo mi, her mi herramienta de Power y texto. La voy a abrir. Okay. Esa es la pantalla que le mostré, pero antes voy a, eh, voy a obviar esta pantalla. Vamos a llegar ahí ya mismo <coughs> Perdón. para explicarle lo que están viendo de la herramienta de Power BI Desktop. Acá arriba es un menú que le presenta diferentes opciones. ¿Okay? En la medida que usted va seleccionando esto, pues le va presentando una serie de opciones. Déjeme hacer un paréntesis aquí y decirle, esto es un mundo. Yo lo que voy a hacer en el día de hoy es presentarle de una forma básica, sencilla, la herramienta, para que ustedes vean el potencial de la herramienta. Pero esto en realidad es un mundo. Y es bien fácil de utilizar, pero también podría ser bien complicado, si nos ponemos bien creativos. Recuerden que al principio dije que el límite es la imaginación, pues en la medida que uno sigue imaginando cómo hacer las cosas, la herramienta puede ser que tenga la alternativa para atender esa, esa imaginación, pero se podría poner un poquito complicado. Así que en el día de hoy lo que voy a hacer es mostrarlo de una forma sencilla. Ok, para pues acá arriba tienen su menú. Esto que ven en pantalla, en el medio, esto que está aquí, es como una pizarra. Es donde usted va a comenzar a programar. Esto es el Canvas. Aquí usted va a colocar todos los visuales y va entonces a nutrir esos visuales con las diferentes variables. Ok, estas tres pantallas que usted ve aquí esta que dice Filters. Este es para colocar filtros que se van a aplicar ya sea a, a la página o a algún visual. Esta que está aquí Visualizations. Aquí aparecen los diferentes visuales que vienen por defecto. ¿Ok? Pero aquí hay unos tres puntitos que yo puedo dar clic aquí. Y hay una opción de Get More Visuals que tan pronto yo la selecciono, hay innumerables visuales que están disponibles, muchos de ellos de forma gratuita y algunos pagando. Pero la mayoría, según mi experiencia, son gratis y eh, son muy buenos para resolver problemas. Y esta última pantalla que dice fields es una lista de, los, de las variables o campos que usted ha importado a este eh, programa de Power BI Desktop. Finalmente, acá abajo, ven que dice Page 1. Pues yo puedo tener diferentes páginas en mi reporte. Por defecto aparece la página 1. ¿Okay? Bien, vamos a. Voy a buscar aquí un archivo de datos que yo tengo, que lo tengo en Excel. Lo voy a abrir primero en Excel para que lo puedan ver. ¿Okay? Estos son admitidos a la UPR. Esto, esto es un subset de los admitidos a la UPR en los pasados tres años. Lo tengo a nivel de detalle, o sea, lo tengo a nivel de estudiante. ¿Qué variables yo tengo aquí? Tengo el location, que es la unidad. Tengo aquí la latitud y la longitud de la unidad. Tengo, vamos a ampliar esto aquí un poquito más. Tengo el año académico. Tengo la facultad. En qué alternativa fue admitido, si aceptó la, eh, la admisión. Yo, yo filtré y traje todos los que aceptaron. Tengo el sexo y el tipo de escuela y el ID de la persona. ¿Okay? Esas son las variables que yo tengo en este archivo. Cualquier persona que maneje Excel podría coger este archivo, hacer un pivot table, analizar esta data a través de un pivot table y hasta hacer una gráfica eh, dentro de Excel, ya que Excel es sumamente poderoso. Yo lo que voy a hacer es, voy a consumir esta data que está a nivel de persona, a nivel de estudiante, ¿ok? Y la voy a consumir en Power BI. La voy a consumir en Power BI para entonces comenzar a hacer la, las visuales. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Hasta, hasta ahora no he importado esos datos, pues me voy por aquí, por get data, obtener los datos y le voy a decir en este caso... Vea Excel. Pero aquí también tengo, como les mencioné, innumerables alternativas. Le puedo dar hasta More aquí y me va a salir la pantalla inicial con innumerables alternativas a las que puedo conectar. Si usted sigue haciendo scroll por aquí, va a encontrar innumerables alternativas. Imagínense que sus datos estén, por ejemplo, estén en una página web eh, que pone los datos, pues usted se podría conectar. Eh, con Power BI a esa página web, consumir los datos, traerlos acá al reporte y una vez en el reporte usted los maneja. En este caso voy a utilizar eh, un libro de Excel que es el que le, le mostré anteriormente. Voy a escoger admitidos. Lo escogí. Él lo va a abrir. Me está mostrando. Voy a... Aquí me está mostrando ya la primera hoja que tiene ese libro de Excel. En este caso, el libro de Excel tiene una sola hoja. Me está mostrando esa hoja que se llama así. Me está mostrando aquí todas las variables que pudo leer de ese libro de Excel, que son las que les mostré anteriormente. ¿Ves? Y aquí lo voy a marcar y le voy a dar Load. Load, ¿qué quiere decir? Ok, importa todos esos datos aquí a mi programa. Ahí está esta opción de transform que no la voy a explicar hoy porque es un poquito técnica, pero a de bueno, no tan técnica, es fácil de usar, pero entra en algunos detalles técnicos, porque ahí en esa opción de transform usted puede transformar la data. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede filtrar la data, porque ahora mismo en esa data yo tengo los últimos tres años, pero en transform yo podría escoger más que el, el año reciente, el 2022-2023, para no tener que cargar toda la data de los otros dos años. Yo podría crear variables nuevas eh, basadas o computadas por otras variables. Yo puedo hacer un montón de cosas en Transform. ¿Ok? Pero en esta eh, presentación lo que voy a hacer es mostrarle el Low. Y el Low lo que va a hacer es cargar todos los datos. Le di Low. Y está leyendo la hoja de Excel y ya lo cargó. Y ahora aquí en esta área de FIUS, fíjense que aparece la hoja de Excel, los datos. Y si yo amplio aquí, me aparecen todas las variables o todos los campos que están en esa hoja de Excel. Ya yo estoy listo para comenzar a programar porque ya tengo los datos. Y recuerden que al principio les dije... Que lo más importante es los datos. Que usted tenga los datos correctos. Si usted tiene los datos correctos, lo demás es historia. Es cuestión de imaginación. Que usted se va a imaginar para presentarlo aquí, para analizarlos aquí. Bueno, pues vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a hacer una, una gráfica de barra. Yo le di clic aquí de, la, de las visualizaciones disponibles por defecto. ¿Ok? Escogí una y tan pronto yo le di clic aquí, acá abajo aparece una serie de cuadros o propiedades, las cuales yo tengo que llenar. Porque si yo voy a hacer una gráfica, en este caso una gráfica de barra, pues tengo que decirle cuál es el eje, cuál es el valor. Pues tengo que hacer eso. ¿ves? Pues aquí en el eje yo voy a poner el año académico, lo arrastro y lo pongo aquí, en el eje. Y en el valor voy a escoger el ID de la persona y lo pongo aquí. Fíjense que ya me hizo la gráfica. Aquí la tengo. Me paro ahí y me dice en el 2022, 2023, son 7,613. Y así sucesivamente, cada vez que me pare en uno, me va a dar información. Ya ahí yo tengo la primera gráfica. Esto que está aquí, esta gráfica, está seleccionada. Fíjense que está rodeada aquí con un recuadro. Está seleccionada y yo puedo cambiar muchas propiedades de esa gráfica. Ejemplo, aquí está este icono que dice Format Your Visual. Es para formatear esa gráfica. Si yo le doy clic aquí, me aparecen una serie de propiedades que están a mi disposición para yo cambiar aquí este, lo que está disponible ahí. Por ejemplo, yo me voy aquí a Data Label, por pues un ejemplo. Estos son los labels que aparecen acá en la, en la gráfica. ¿okay? Fíjense que aparecen aquí las cantidades. Estaba apagado originalmente. Vean el efecto. Yo no puedo prenderla porque yo quiero que aparezcan las cantidades ahí. Lo puedo prender. Yo puedo venir aquí y cambiar dónde van a estar ubicados, etcétera, etcétera. Yo puedo venir aquí a varios, cambiarle los colores, cambiar el, color, el fondo. Puedo hacer las unidades. Ahora mismo aparece. Eh, voy a poner en, en, en miles. Puedo cambiarlo. O sea, puedo hacer un montón de cosas, formateando ese visual. ¿Cómo lo hago? A través de de este icono que, que está aquí, yo puedo cambiar muchas cosas del visual. Vamos a ir aquí a, estoy en visual aquí, formateando, voy a ir aquí a general. Si usted quiere cambiar ese título que dice Person ID by Academy Year, pues vengo aquí a Title, me lo puso por defecto, pero yo quiero que le diga aquí eh, admitidos. Sí, para, vamos para acá. Admitidos. Admitidos Puedo cambiar el font, puedo cambiar, hacer muchos cambios. Y aquí puedo cambiar efectos. Bueno, aquí hay muchas propiedades con las cuales yo puedo jugar para crear el visual que yo quiero. Esto es un visual. Ahí lo tengo. Tan pronto yo salgo del visual, por ejemplo, si está seleccionado, como está ahora, que está con este recuadro, y usted dice, no me gusta ese, ese visual, pues mientras está seleccionado, usted puede escoger otro tipo de visual. Pues, voy para acá, le doy clic a este. Ah, se ve mejor así, me gusta más. Ok, vamos a dejarlo así, me gusta más. Puede cambiarlo a cualquier otro de los que están disponibles. Okay. Vamos a dejarlo así. Vamos a crear otro visual, ¿ok? Vamos a hacer otro, eh, vamos a hacer un pipe Los pipe pues, no se recomienda mucho, pero voy a hacer un pipe Voy a aquí a poner el, la leyenda, la pongo aquí, el valor que es la ID de la persona y perfecto. Ahí, ahí ya lo tengo, ¿ok? Ese otro, es otro visual. Y como, como mencioné anteriormente, puedo venir aquí. Mientras el visual está seleccionado con el recuadro, porque tiene el foco, eso quiere decir que tiene el foco, yo puedo trabajar con sus propiedades. Así que vengo aquí a este icono de Format. Le doy aquí. Y aquí puedo entonces ir a las propiedades del visual. Por ejemplo, valores. Vamos a por acá. El título, volvemos, puedo cambiarlo, puedo cambiar todo ese font, etcétera, etcétera. Y, pero no me gustó ese visual, okay, porque regreso aquí a este icono. Vamos a ponerlo aquí. Y entonces ahora aquí, vamos a hacer este. Vamos a ir a sus propiedades. Data labels. Voy a poner las cantidades ahí también. Los valores los voy a dejar así. Eh, vamos a ver qué más puedo cambiar. Puedo cambiar las coordenadas. Con todo eso, usted puede, puede jugar. ¿okay? Ahí ya tengo otro visual. ¿Qué más puedo hacer? Ok, vamos. Eh, eh, vuelvo y le digo: el límite es la imaginación. Usted puede moverlo, no lo quiero ahí, lo quiero acá. Y esto fíjense cómo le aparece más o menos para poder centralizar. ¿Okay? Hay un visual aquí que se llama slicer. El slicer es como un filtro. Yo voy a poner aquí, le voy a clic al slicer, me aparece el visual ahí, lo tengo que llenar, pues yo quiero filtrar esto por año académico para que no me aparezcan todos los años académicos. Ok, ya lo puse ahí. Me aparecen los años académicos. Si yo selecciono el año académico, fíjese cómo todo lo demás cambia. ¿Ok? Todo lo demás cambia. Y como, como todos los visuales, puedo ir a sus propiedades y también jugar con sus propiedades y cambiarlo. A gusto. ¿Ok? Vamos a ponerle este slicer aquí. Ahí aparece por defecto así, pero yo lo puedo hacer tipo drop down list. Esto aparece como lista. Fíjense qué hice. Seleccioné el visual y aquí aparece una opción como eh, una V. Yo voy aquí y le digo: Mira, tú vas a hacerle tipo drop down y me aparece tipo drop down. Lo pongo aquí. No necesito tanto espacio. Vamos a cambiar esto un poquito para acá porque es lo que necesito es justo eso. Al no estar seleccionado nada, pues se entiende que son todos. ¿Okay? Todos los controles, todos estos visuales pueden ser modificados para que se comporten de diferentes formas. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. ¿Okay? Pues ahí, ahí tengo, pues, estos dos visuales. Me dicen mucha información, me dicen los admitidos por año eh, académico. Eh, el género bueno, ya yo tengo mucha información que, que de, para analizar okay, ahora me invito y aquí déjeme ver como si me acuerdo eh, columna ok ah, aquí en cada columna yo puedo cambiar los colores del género vamos a poner aquí show all en female aquí me fui por columna me fui por por el icono de format visual, me fui por el visual, fui a las columnas, prendí esto que le dice show all, y en los females voy a ponerle rosa, y los mailos los, los dejo azul, y los not defined, los voy a dejar negro. Ok, ya aquí está mejor. Voy a cambiar el título, vuelvo por acá, me voy a general, me voy a title, y entonces aquí le digo. No sé, por sexo. Ok. Eh, eh. Y esto vamos a subirlo un poquito para que caiga aquí. Más o menos. Ok. Ahí tengo. Finalmente, ¿qué voy a hacer con esto? Ok. Yo quiero ahora poner el mapa de Puerto Rico. Fíjense que tengo la latitud y la longitud como parte de mi data. Así que pues, voy a traerle un visual de mapa. Aquí está. Mapa. Le voy a dar aquí map, voy a traer la, loti, la, la latitud, que es un dato que tengo, la pongo aquí, la longitud, la pongo aquí, en longitud, ¿y cuál es el valor? El size, el size va a ser el conteo de personas. Algo vamos a ver, ¿qué dice aquí? Conteo de personas, sí, no. Lo hice mal, vamos a ver, latitud, longitud, size, correcto, vamos a ver el detalle que pasó aquí. Uh, atacó Murphy, vamos a ver. Location, length, ah, okay. ok, pues para acá. L latitud, longitud. El size me va a hacer lo mismo. Y leyenda. No quiere. Ah, debe ser porque estoy por. Lamentablemente no le puedo mostrar el mapa. No lo puedo resolver ahora. Bueno, eh, pero sí puedo. Es, es bien sencillo hacer el. Va a ser un mapa y de hecho vamos a. Déjenme. Déjenme mostrarlo con. mostrarlo con, con uno de los que ya tengo hecho. Vamos a volverlo a abrir. Bueno, disculpen esa. Pero nada, vamos a seguir acá. Lo del mapa no me quiere salir. Pero es bien sencillo. Yo simplemente cojo el mapa y, y registro la latitud, longitud y el size. Y debería funcionar. Pero hay algún aspecto de seguridad aquí que me está, me está bloqueando. No sé si es que estoy conectado por Zoom y Zoom me está interfiriendo, pero nada. OK, vamos a terminar este visual. Vamos a suponer que ya eso es todo eh, lo que yo quiero hacer con mi visual. Esto es bien sencillo. Yo puedo cambiar el, el background. Puedo cambiar el background de esta página. Eh, Acá. Aquí, aquí. Ahora mismo no tengo ningún visual seleccionado. Fíjense que tan pronto usted lo selecciona aparece un recuadro. No tengo ningún visual seleccionado, así que para salirme de la selección o el foco del visual doy clic sobre la pizarra y yo puedo venir aquí eh, cambiar aquí las propiedades. De, de, esta, de, de esta pizarra. Yo puedo ir aquí al, al background. Puedo poner un wallpaper. Puedo decir, ok, este, sube una imagen. Vamos a subirlo por acá. Voy a poner este background. Y ya le puse un background a mi, a mi página para darle estilo, darle color. Y ahora, pues puedo dejar los visuales así, con un background blanco, o puedo seleccionar el visual y volver a las propiedades y volver aquí. Vamos a ver si está por acá. acá. Aquí. Transparencia. Yo puedo venir aquí y cambiar esto para que sea transparente. Y fíjense cómo ya. Este visual es parte de mi background. Lo mismo voy a hacer con esto. General. Properties. Perfecto. Ah, y va, va cogiendo forma. Este vamos a darlo así para que ustedes vean el efecto. Ok, aquí ya terminé mi visual. ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, ok. Yo lo puedo guardar. Lo guardo. Vamos a llamarle demo1. Fíjense que lo va a guardar con una extensión pbix. Lo guardé. Dice Ok. Ya está guardado. En ese momento la data que usted subió es parte del visual, o sea, todo está junto en un mismo archivo. Mírenlo aquí, este archivo demo1, Ok tema uno. Este archivo, usted lo quiere compartir, lo puede enviar a un colega. pues si mira, revísame este visual que no me sale esto. La data se va con el visual. Todo se va junto con el mismo archivo. ¿Por qué menciono esto y lo enfatizo? Porque cuando usted esté preparando visuales, eh, reportes en Power BI, trate de no incluir data sensitiva, porque la data forma parte del archivo. Por eso es que cuando yo... Eh, generé este archivo en Excel que fue el que, el que subí el que subí a Power BI y fíjense que aquí no hay nada que identifique al estudiante esto es un número que, que es del estudiante pero lo sé yo internamente pero ahí no hay nada que identifique al estudiante no hay data sensitiva eso es bien importante porque la data forma parte de, del archivo de Power BI ¿Ok? Así que a, a este punto Usted puede tomar ese archivo y compartirlo con cualquier colega que tenga Power BI. Y pueden este, trabajar sobre el archivo, eh, compartir los datos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a publicar esto, este reporte, lo voy a publicar al servicio de Power BI que está en la nube. Pues yo vengo aquí a Publish. Publish. Le doy clic aquí a Publish. Y ahí. Como ya yo estoy eh, conectado en el servicio, lo voy, a, lo voy a publicar a mi área de trabajo. En mi caso, yo tengo diferentes áreas de trabajo, pero el área de trabajo por defecto, default, es my workspace. Así que lo voy a poner aquí, le doy select y él lo va a subir al servicio de Power BI. ¿Okay? Lo está publicando. Me dice que ya lo publicó. So, Seth, ¿lo quieres abrir en el servicio de Power BI? Le doy clic aquí y se conectó al servicio de Power BI. Y ahí está el reporte. Y aquí, dependiendo la licencia que usted tenga, entonces puede colaborar, puede publicar. Si tiene una licencia gratis, no puede este, colaborar ni publicar. Solamente, este, lo, perdón, puede publicar a, al Internet, pero no puede colaborar. Pero como yo tengo una licencia Pro, en este caso, pues este reporte yo lo voy a publicar al Internet. ¿Ok? Yo le doy File. Ya yo estoy aquí en el servicio. Estoy en la nube, en el servicio. ¿Ok? Le doy File. embed Report. Yo puedo publicarlo a estas opciones que están aquí, pero la que le voy a mostrar hoy es la que dice Publish to Web. Que es pública. ¿Qué quiere decir pública? Que cualquiera que sepa. Eh, la dirección que Power BI le va a, a, a identificar, puede acceder al reporte. Le doy Publish to web, me va a dar un warning, me va a decir, mira, esto va a estar en el público. Eh, este warning, pero yo digo, ok, créalo como quieras. Create. Sí, aquí está el warning. Publish it. Ok, entonces aquí ya lo publicó y me da una dirección que es bien larga muchas cosas ahí, pero eso es una dirección única de este reporte. Y el que sepa esta dirección puede llegar a ese reporte. Así que cuando usted publique algo en el servicio de Power BI, asegúrese de que si lo publica de la forma que le estoy mostrando, de una manera pública, pues que sea, ¿verdad? Que, tenga, que todo el mundo lo pueda acceder y que no tenga información sensitiva. Aquí le, aquí le muestra estas dos eh, direcciones, ¿okay? esta dirección y esta otra forma de incluir este reporte en, un, en una página eh, HTML, en una página web. Yo voy a copiar en este momento esta, ¿okay? le voy a dar copy para mostrarle cómo incluirlo en una página web. Aquí yo tengo una página web. que ahora le llamé demo, si yo abro esta página, no tiene nada, lo único que dice es servicio Power BI demo, ¿ok? Así que déjeme cerrarla. Vamos para acá. Si yo edito ese archivo, lo edito con cualquier editor, fíjense que lo único que que aparece ahí, pues código HTML, que es algo bien sencillo. Ahora, lo que yo copié, yo vengo y lo pongo aquí. Y guardo esa página. Eso fue lo que yo copié de, de Power BI cuando lo publiqué. Eso fue lo que me dio. ¿okay? Yo lo, lo voy a poner, lo, lo guardo ahí, simplemente lo copié y lo, lo paste, lo coloqué ahí. Ahora voy a abrir la página. Piensen cómo abrió el reporte directamente. ¿Por qué? Porque incluí la dirección que Power BI me dio al yo publicarlo. Lo incluí como parte de mi página. De ahí, de ahí viene lo que les mostré al principio. Estas páginas. Vamos a dejar esta. Estas páginas que están aquí en el, en el portal del de, proyecto que trabajé de, de Calley, estas son páginas y esto, cada página, está apuntando a una dirección del reporte. Si ¿Okay? se fijan, cada vez que cojo una opción, abre un reporte diferente porque cada uno de esos reportes tiene una dirección única al ser publicado en el servicio de Power BI. ¿No? Acá, de nuevo. ¿Ok? Y de esa forma, entonces, yo completo el ciclo que les mostré en esta gráfica. para atrás. Para acá. Aquí. Trabajé con mi Power BI Desktop. Importé los datos de Excel. ¿Ok? En este caso, puede ser cualquier otra fuente de datos. Lo importé en Excel. Generé mi reporte y ese reporte lo publiqué al servicio de Power BI Service. Y una vez en el servicio, en la nube, allí fui y lo publiqué al Internet de manera pública, valga la redundancia. Y eso me dio una dirección y esa dirección en la que yo copié y la coloqué en una página mía. De, de, de web. en de una página mía de web. Y así es la forma en que yo integro los reportes en Power BI a, a mi página web. ¿Ok? Entonces, una vez está ahí publicado, vamos a suponer que entonces usted le quiere hacer algún cambio. Usted dice, eh, mira, sí, pero no sé. El fondo es azul no me gustó. Pues no sé, pues, vamos a cambiarle algo. Cualquier cosa aquí. Vamos a cambiarle, eh, vamos, a, bueno, vamos, a, vamos a poner este porque este se quedó sin, sin cambiar. Vamos a ir aquí, vamos a ir a EFFECT, vamos a, ¿la? ahora para que todo se vea ahí. Ok, pues yo vengo ahora, le hice un cambio, hice un cambio, lo voy a publicar. Él me dice, tienes que guardarlo primero. Ok, lo guardo. ¿Dónde lo vas a publicar? Pues lo voy a publicar aquí, en el mismo lugar donde lo publiqué previamente. Le doy si lee, Me da una advertencia, me dice, mira, vas a reemplazar el que está. Pues sí, dale, reemplazalo, eso es lo que quiero. Lo reemplazó. ¿Ok? Eso puede ser eso puede que tome algún... ¿no? Vamos a decir, hizo el cambio, puede ser que tome un minuto o algo así, vamos a ver. Todavía no lo ha hecho, pero eventualmente cuando lo actualice va a aparecer el cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez usted lo publica, cualquier cambio que, que haga simplemente lo publica y no tiene que preocuparse por la dirección porque la dirección permanece con ese reporte, hasta que usted lo elimine. O sea, la dirección le pertenece al reporte, ¿ok? Esa parte de actualización se tarda un poco, he descubierto que se tarda un poco. Eh, básicamente, eh, después, después que usted lo publica, puede ser unos minutos y entonces va a aparecer actualizado eso. O sea, en otras palabras, no, no se preocupe por la dirección, Simplemente usted actualiza el reporte, actualiza el reporte, lo publica nuevamente y eventualmente, tomará uno que otro tiempo, va a aparecer en el Internet ya actualizado. Bien, entonces, aquí eh, puede incluir otras páginas. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que ya usted llenó con diferentes visuales esta página y si usted quiere incluir otra página. Entonces le da aquí al signo de más. Bien. ¿Ves que aquí aparece Page 1? Le da el signo de más. Y eso le abre otra página en blanco. Y aquí usted bueno, trae otra, otros visuales y hace, puede hacer otras cosas. Vamos a poner otro visual aquí. Vamos a darle clic a esta, Line chart Y vamos a ponerle año académico como eje. Y vamos a poner el valor de persona. Okay. Vamos a suponer que esto es así. En el 2020 habían 10.000 admitidos. En 2021, 9.008. Y ahora hay 7.000. Bueno, esto es una tendencia. La tiene ahí, en la página 2. A la página, usted, usted le puede cambiar el nombre. Va sobre la página. Le da right click. Le da rename page. No sé, póngale tendencia. Vamos a ponerle tendencia. Y a la página 1, vamos a darle, right click, rename. Vamos a ponerle, no sé, principal. ¿Okay? Aquí ya tiene dos páginas, principal y tendencia. usted viene y lo publica. Publish. Save. donde lo quiere publicar, recuérdese, es bien importante, si tiene diferentes Workspace, eh, tiene que publicarlo en el que lo publicó previamente, porque bueno, de esa forma lo actualiza. Si lo publica en un Workspace diferente, pues ya es algo nuevo, un reporte nuevo. ¿Okay? Vamos a darle me va a decir, va a reemplazarlo, digo que sí. lo está publicando Ok, ¿Quieres verlo en el servicio de Power BI? Pues déjame, déjame verlo en el servicio de Power BI Veo que en el servicio sí, está actualizado Ya lo veo aquí, perfecto Y miren las páginas, tendencia y principal okay, la principal es esta La tendencia es esta, ahora falta que lo, que lo actualice eso o sea, tomará un tiempito, pero lo va a actualizar. Confíen que lo va a actualizar. Ok. Se puede tardar algo, pero lo, lo, eventualmente lo va a hacer. Yo he descubierto que se tarda un poco. Posiblemente sabrá Dios cuántos están haciendo lo mismo, publicando cuántos millones de personas están haciendo lo mismo. Pero sí, ya está actualizado en el servicio y eventualmente va a aparecer en el internet. Bien. Ok. Vuelvo aquí para enfatizar o repasar lo que hice. Bajé la herramienta de Power BI Desktop, la instalé en mi máquina, identifiqué la fuente de datos. En este caso usé un ejemplo de Excel, con los datos en Excel. Me aseguré que los datos sean los correctos. O sea, el que me da los datos de donde, vienen, donde provienen los datos, tengo que asegurarme esos son los datos correctos. Ok, pues tengo los datos correctos, los insumé, los consumí, como usted le quiera llamar, los importé a Power BI y una vez en Power BI generé mis visualizaciones, formateé mi reporte con todas las visualizaciones que quería, los colores, etcétera, etcétera, todo lo que quise hacer, lo guardé, le di un nombre y después opté por publicarlo al servicio web porque lo voy a compartir con el internet, en este caso. ¿okay? Pero en el servicio web también yo puedo compartir con otros colegas, porque a ese reporte, yo puedo darle en el servicio web, yo puedo decirle, ok, este reporte que está aquí, le doy permiso al colega tal para que pueda accederlo, modificarlo, eh, trabajar con él. Eso también se puede hacer. Y una vez en el servicio, lo publiqué, me asignó una dirección única Okay. eso lo voy a mostrar ahora otra vez. Y luego esa dirección la coloqué en mi página web. Vamos al servicio. Vamos al servicio. Estoy, estoy acá. Vamos al servicio. Voy a ir a mi área de trabajo en el servicio que, eh, que estaba ahí. Aquí está mi reporte. Yo puedo ir ahí. Veo el reporte, le doy clic, aquí está. Y yo lo que hice fue, esto se hace una sola vez. Si usted lo publica una sola vez, el servicio le va a asignar un ID, que es una dirección bien larga, le dije Publish to Web, y ahí dice que es público. Y esta dirección bien larga, que lo que voy a hacer es copiarla, me fui por acá para, porque estas son las instrucciones de cómo incluirlo en una página HTML, pero básicamente es igual que esto que está acá, más o menos, más o menos lo mismo. Voy a copiar esta dirección y entonces aquí voy a subir mi editor. Voy a subir mi editor, voy a subir el para que ustedes vean lo larga que es esa dirección. Eh, ¿Subió? Ok, aquí está. Déjame mover esto de aquí. Déjame quitarle estos espacios de aquí para que se vean. Y déjame pastear la Miren esta dirección. Es bien larga. Y esa dirección es la que yo coloco en mi página HTML. Usted tiene su portal eh, del trabajo y usted programó este visual en Power BI. Usted lo quiere incluir en su portal. Pues este es el proceso que tiene que hacer. Lo publica el servicio lo publican de forma eh, pública al internet, valga la redundancia, le va a dar esta dirección bien larga y todo esto es lo que usted tiene que incluir en su dirección de la página web que usted tenga para que le pueda aparecer acá, que le, le pueda aparecer en el internet. Que eso fue lo que yo hice aquí, todavía no se ha actualizado, pero eh, eventualmente lo va a hacer. ¿Okay? Bueno, Básicamente, eso es lo que quería eh, mostrarles en el día de hoy. Eh, esto, vuelvo y les digo, esto eh, es más amplio. Esto es una presentación para que tengan una idea de lo que se puede hacer de una forma bien fácil. Eh, vamos a ir acá de nuevo. No me he salido de los mapas, mi excusa, pero debe ser algo... Como estoy en Zoom, le estoy echando la culpa a Zoom, pero de, de, debe ser algo de seguridad por ahí, pero lo de los mapas es, es, es algo bien sencillo, que no sé por qué no salió, pero después que yo tenga la latitud y la longitud es simplemente escoger el visual del mapa, poner latitud y longitud, eh, lo voy a hacer de nuevo, pero no hay nada diferente en el asunto. Eh, déjeme, déjeme cerrarlo, porque a veces... Este, vamos a ver, sí. Bueno, yo lo había dado 6. Déjame volver a abrirlo. A veces, de comenzar de nuevo. Pero no creo. Me dio nuevo. un error ahí de seguridad que nunca lo había visto. Vamos a ver. Ok, aquí tengo el mapa. Esto es tan sencillo como ir aquí, poner la latitud, poner la longitud. Así de sencillo. Ah, ahora está... ¿Ven que está saliendo ahora? ¿Qué pasó? Que le pongo el size aquí. Ah, ahora salió. ¿Ven? Perfecto. Ah, qué bueno. Ahora me voy mejor. Aquí tengo mi mapa. Cerré y abrí de nuevo. A veces pasa esas cosas. Ok. Y ahí tengo mi mapa. Miren qué bien. Fácil. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo latitud, longitud. Y simplemente el tamaño de cada burbuja es el conteo de personas. Que no, no he profundizado en eso, pero los valores, aquí voy a abrir esta, esta opción, hay una serie de eh, funciones estadísticas, vamos a llamarle así, operaciones matemáticas, que se pueden e ejecutar aquí. En este caso, como la data es de admitido, hay un solo admitido, por o sea, es un solo estudiante eh, por, por unidad, eh, en el caso de solicitantes, eh, un estudiante puede solicitar a más de una unidad, pero en este caso, eh, como es, lo admiten una sola vez, pues es un conteo de estudiantes. Y aquí tengo mi mapa. Y sobre ese visual, puedo eh, volver a hacer los cambios que quiera, título, etcétera. Puedo hacer muchas cosas sobre ese visual. Vamos a publicar este. Eh, y fíjense, el mapa me gusta mucho. Usted puede hacer zoom in, zoom out. Y se pueden hacer muchas cosas más. Voy a dar publish, para que eventualmente aparezca en el internet. Ok. Le cojo my workspace, le pongo ya, le doy replace y ya. Eso está. okay Así de sencillo, así de sencillo fue eso. Eh... Nada, eh, hasta aquí. Eso es lo que tenía para ustedes hoy, de, de una presentación para que vean eh, el poder de Power BI.